vamos a profundizar nuestro conocimiento sobre la iluminación de las escenas en esta escena que yo tenía configurada yo venía trabajando con una luz que acá tengo seleccionada y que si exploro aquí se trata de un punto luminoso ¿sí? además del punto luminoso sabemos que se puede iluminar con un sol, con un foco esto es una semiesfera y esto sería un plano de iluminación en este caso solo estaba trabajando yo con una luz en la escena y el efecto eh, que tenía es el que podía lograr era este. Antes de eh, profundizar entonces en otras formas de iluminación, vamos a explorar las características que tienen los materiales que les hemos asignado a los objetos de esta escena voy a seleccionar el peón y voy a venir a la pestaña de materiales y aquí vemos que ya en la vista previa de este material que se llama car paint se ve que eh, es un material que refleja y además si miramos acá en esta opción que dice emisión vamos a ver que tiene configurado un valor superior a cero eso quiere decir que es un objeto que emite luz que tiene luz propia, si exploramos el material que le he asignado a este objeto pesa, eh, se llama gold el material, también vemos que es un material que emite luz, es emisivo, en tanto el material de la copa clear glass no emite nada porque en emisión tiene configurado cero y el de la base también tiene configurado cero. Quiere decir que no son materiales emisivos. Muy bien, en esta escena entonces, además de la luz que está jugando, yo he trabajado con el entorno. Porque al cambiar este color de entorno y eh, elegir un color con más brillo, también estoy aportando iluminación a la escena. Este tipo de iluminación del entorno es una iluminación pareja que no genera sombras y que simula una luz que viene de todas las direcciones posibles. Lo vamos a corroborar a esto porque fíjense, si yo reduzco esto al valor por defecto, miren cómo no solo se oscureció el entorno sino también toda la escena. En la medida que yo lo aumento, esta escena se pone algo más clara. Vamos a experimentar y para eso voy a seleccionar la luz que yo tenía configurada en mi escena y la voy a suprimir, le voy a dar borrar. ¿bien? Fíjense qué ocurrió acá, si además resto la totalidad de luz del entorno, me voy a quedar con que solo tengo visibles los objetos que tienen materiales emisivos, es decir, los que tienen luz propia. Además de esta iluminación eh, del entorno por el color que yo elijo acá, tengo otras opciones aquí abajo. Todas tienen las mismas características de generar una iluminación pareja para la escena y no generar sombras. Si elijo oclusión ambiental, el aspecto que puedo lograr es este y puedo trabajar con este factor, por ejemplo, reducirlo a 0.5, ¿sí? agregar aquí o multiplicar o colocar modo fundido e ir probando con, con, como, eh, qué efectos voy logrando. Eh, voy a desactivar oclusión ambiental y voy a probar con iluminación ambiental. En este caso también yo podría eh, jugar con la energía, jugar aquí con que sea blanco o color del cielo y si elijo cielo me va a tomar este color, puedo probar con iluminación indirecta y ver qué está ocurriendo aquí en iluminación indirecta. No está activada en este momento porque solo funciona con el método recolección aproximada. Y lo tengo que tocar para que funcione. Ahí aproximado. Bien. Fíjense que aquí se comienza a notar o se insinúa. Voy a eh, subir esto un poquito para ver si se nota un poco más. Fíjense. Cómo se nota que este material que emite luz está iluminando aquí en cierto sentido la base bien entonces puedo ir jugando con combinar estas opciones para lograr el efecto que yo quiera también con esto estas opciones de abajo de trazado de rayos o de caimiento y todo esto ustedes lo pueden profundizar en el manual de blender y ahora vamos a probar que obtenemos combinando una luz en la escena más la iluminación ambiental para eso yo voy a cargar mi archivo que tenía eh, la luz antes de borrarla aquí la tengo, entonces ahora voy a combinar este efecto de la luz con distintas posibilidades y vamos a seguirlo viendo acá Aquí he reducido la iluminación directa esta de entorno y puedo combinarlo con una oclusión ambiental y si reduzco un poco más el entorno, este es el efecto que voy logrando. Fíjense que ahora sí hay sombras arrojadas porque está eh, funcionando esta luz en la escena, pero se le suma a esa sombra arrojada la iluminación ambiental. Voy a probar perdón, la iluminación del entorno, ¿bien? Con este y voy a probar también con la iluminación indirecta con aproximado, ¿sí? Entonces puedo ir jugando con esto y puedo ir mejorando o acercándome a los efectos que yo quiero lograr en la escena.